Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Eli Pintora y seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos a ver qué quest, qué misión hacemos hoy. Venga, se está cargando y empezamos. Venga, vamos aquí. Bienvenidos, sí. Principales. A ver, esta mmm, sigo sin saber muy bien cómo es. Dice, call it market research. Voy a mirar a ver de qué se trata Bueno, creo que ya Lo entendí un poquito Así que Uy, no la acepté Retrasado <ríe> Sí, se te olvidó <ríe> Venga, vamos a aceptarla Y vamos para allá Al embarcadero <ríe> Vamos a embarcarnos en nuestra nueva aventura no hay nada que me diga que deba ir hacia algún lado en concreto Vamos a coger primero los objetos Muslas. Cogemos los objetos Saska. Toma Cogemos los objetos. Super ¡Mierda! Básicamente hay que mmm, acabar con los monstruos. ¿Cómo se rodaba la pantalla? Aquí. No, quiero ir para acá. No, voy para acá. <ríe> Qué indeciso soy, ¿no? Venga, ahí hay un boom, ¿vale? Vamos a por él. Toma. Monstruos a derrotar. 15 me faltan. Vamos a probar con esto. ¡Just! Vamos a, a usar Blood Weapon. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Saca! Me quedan 12 monstruitos. Vamos a ir para acá. Como para la playa. Vamos a descubrir un poco del mundo. Que siempre estamos en la planicie de Lein. Venga, el pajarito. Vamos a cargárnoslo. Muy bien. Y a coger siempre los objetos. No recuerden... Recuerden que esto es un... Ahí está. Perfecto. Venga, vamos a cargarnos este también. Me encanta, siempre me ha gustado este, este personaje. Soy invisible. Uy, ya no puedo, soy más invisible. Sí, vuelvo a ser invisible. que guay. Ah, por aquí hay un montón de monstruos. Llegan siete para terminar. ¡Ay! Bien, la bloqueé. Toma. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Tengo unos cuantos monstruos todavía por cinco más por canar sí, que te lo pensaste muy bien, ¿eh? ¿y por dónde se va? vale, por aquí vamos a ir por aquí Eyes of Medusa. Eh, immunity Shock. A la playita. Coge sol. Eyes of Medusa. Nada más son muslas. Y un Sonic Steel. Toma. ¿Qué te parece? ¡Un Chocobo! ¡Chocobo! Ven aquí. Dos monstruitos más por derrotar. Vamos a cargarnos a la, a la ranica. ¡Saca! A la reina rana. Ya que estoy. ¡Se acabó! Bueno, ya hemos derrotado a todos, pero este me lo quiero cargar también, ¿vale? Porque me está tocando un poco las narices que me envenenó. Venga. Pues nada, hasta aquí el, la, la quest, el, la misión de hoy, que era simplemente cargarnos unos 18 monstruos más o menos, creo que era algo así, bueno, ir cargándonos monstruos hasta que finalmente termine la, la misión, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, como dije, nos vemos en el siguiente y como podemos ver está la quest completa, se me olvidó ir a la divina que multiplicaría por algo la, el bonus, pero bueno, no pasa nada, en el siguiente capítulo se hará. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.